Bueno, fuerte, ¿no? La, la salida de un hombre importante, el primer estadounidense en estar al frente del Banco Interamericano de Desarrollo y lo echaron aparentemente por un romance prohibido o algo así. Tal cual, mira, de hecho la cosa venía complicada desde el principio, podríamos decir. Eh, como vos decís, el primer presidente norteamericano con un hábito histórico en el cual la presidencia era siempre para países latinoamericanos y la sede en los Estados Unidos. Eh, acá hubo una tendencia muy ideologizada, muy politizada por parte de Donald Trump cuando fue presidente, con la obsesión de instalarlo sí o sí a Clever Caron, que es eh, un ex eh, senador norteamericano, que, eh, nacido en Cuba con ciudadanía eh, norteamericana, que justamente eh, trató de imponer una lógica conservadora. Hace poco tiempo fue conocida también la posición en la cual no quiso hacer entrega de 500 millones de dólares a la, a la Argentina, eh, justamente como autoridad del BID. Y como lo planteas, se da en un contexto en el cual eh, uno de los requisitos para poder ser miembro, para poder ser presidente del BID, es que no pueden tener relaciones con eh, en forma directa eh, con ninguna persona llegada en relación a las responsabilidades. Claro. Esta persona a la que se la vincula, JB, eh, que es la, eh, una mujer, eh, se lo vincula porque de hecho eh, eh, trabajaba con él cuando él cumplía funciones como asesor para Latinoamérica, eh, para Donald Trump. no Claro, dicen que incrementó mucho el sueldo de esta mujer en cuestión eh, desde que él asumió y que eso fue uno de los factores que empezó a llamar un poco la atención. De 240 mil a 400 mil dólares anuales pasó a cobrar eh, ante reclamos concretos, y para esto se llevó adelante una investigación. De hecho, fueron alrededor de cuatro o cinco meses los que se han ido trabajando. Se presentó el informe final, eh, y también lo que se dio fue una, una falta de colaboración muy concreta por parte de él y cero autocrítica, podríamos decir, uh -huh. en el sentido de que trató, de mediante una conferencia de prensa que dio desde sus redes sociales, eh, hacer eje en que el 2021 fue el mejor año de los 63 años que lleva el Banco Interamericano de Desarrollo, muy al estilo de Donald Trump, ¿no? Claro. Eh, Ita habló de una persecución política, ideológica. Eh, la realidad es que, desde lo personal, el perfil de Carone nunca estuvo a la altura de lo que representa la responsabilidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Y de hecho, de ahí empiezan también las danzas de nombres, por lo cual una de las personas eh, que se evalúa, que tendría muchas chances, es la ex titular de la Cepal, eh, Alicia Bacerra que podría llegar a ser la persona que ocupe la presidencia del Banco Interamericano, que a la vez tiene mucho eh, diálogo con la Argentina, eh, está en contacto permanente, lo cual también sería muy interesante. En su momento Gustavo Vélez era el que competía para llegar a la presidencia, pero bueno, no pudo uh -huh. no pudo ante el apoyo de Donald Trump a un claro. candidato propio. ¿no? Es un banco muy importante. ¿Por qué nos, por qué nos interesa el tema, Augusto? Eh, explicarle un poco a nuestra audiencia que eh, las características especiales que tiene este Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, muchas de las obras que se llevan a cabo están financiadas por este banco, de hecho para la provincia eh, tiene un rol fundamental eh, las acciones cuando son virtuosas con el Banco Interamericano de Desarrollo se generan obras que son de una gran importancia para la provincia y de aquí los proyectos y de hecho las discusiones en materia política que se han generado justamente eh, por la orientación el tipo de crédito que se genera y también lo, eh, las formas de pago para estos créditos que son muy beneficiosas justamente para los desarrollos estructurales por ejemplo, desarrollos para lo que es diques, para desarrollo, para lo que es rutas, claro. para lo que es túneles. Bueno, es ahí donde, este, acabo de nombrar algunos de los proyectos que se pueden sí, llevar sí. a cabo, pero con el Banco Interamericano de Desarrollo se entiende que se potencia una estructura de desarrollo que es fundamental. Sí, es más, no, no sé, no quiero pifiarle por ahí a Agustina o Sebastián, a algunos chicos me ayudan un poco en la memoria. Creo que el Banco Interamericano, entre otras cosas, financió, por ejemplo, eh, la zona de la costanera. Sí. Este, aquí cerquita donde estamos nosotros, ¿no? Este nudo vial que se destrabó justamente con dinero que provino del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, Augusto, de ahí te llevo un poquitito a lo que ha pasado en Italia en estos últimos días, convulsionado Italia, convulsionado en general, no. Europa está atravesando momentos extraños al menos. Totalmente, eh, de hecho bueno, no es, eh, no es menor el contexto de pandemia en el que se vivió, no es menor el contexto de guerra en materia energética que se está viviendo en países concretamente como Italia, eh, se cayó el gobierno hace poco tiempo, es importante siempre a la hora de analizar Italia, tener en cuenta que Italia tiene un sistema eh, parlamentario, no presidencialista uh -huh. como uh -huh. nosotros. Eh, y cuando se caen estos acuerdos de gobierno se llama elecciones. Se llamó elecciones, ganó eh, esta coalición de derecha que se ha formado entre los hermanos de Italia, que es un sector, el de la, el de la próxima primera ministra, Giorgia Meloni, el espacio de Fuerza Italia de Silvio Berlusconi y la Liga del Norte, la de Matteo Salvini. Con resultados bastante particulares, Matteo Salvini sacó ocho puntos, fue una elección mala, pero... Esta coalición llegó a los 42 puntos, 42-43 puntos. Hay que terminar de esperar el recuento. ¿Qué representa esto? La vuelta de una derecha eh, post-fascista, eh, uh -huh. vinculado sobre todo desde la perspectiva de, de Giorgia Meloni. Hay, hay algunos críticos, algunos analistas que hablan de que cuando llegan con estas perspectivas, después las avisan. La realidad es que los ojos están puestos ahí. Y sobre todo también en esta um, admiración por ahí a Víctor Orban, presidente de Hungría, que. Primer ministro, que no es algo menor en el sentido de que de lo que representa Víctor Orban, ¿no? Uno de los pocos presidentes europeos que eh, tiene una admiración importante por Vladimir Putin, claro. que sigue teniendo algunos nexos, y ver cómo empieza a girar Italia. Sí, sí. ver si sigue con una lógica dentro de la comunidad europea o si empieza a dar una discusión más concreta con una visión por, por lo menos de mayor apertura hacia Vladimir Putin en este contexto de guerra donde se ha potenciado este conflicto. Un conflicto energético muy fuerte, obviamente, en donde Rusia tiene cartas importantes para jugar sobre la mesa y hay países de Europa que empiezan a padecerlo, uno de ellos Italia. Así que este giro hacia la derecha y esta persona que aparentemente, indican algunos, tiene cercanía con Putin puede ser importante, ¿no? Totalmente, yo creo que de hecho entiendo que van a haber algunas novedades en lo inmediato y hay que ver también qué tan sostenibles son estas coaliciones en el sentido de lo que representan cada uno de sus referentes. ¿no? Eh, estamos hablando de referentes como el propio Silvio Berlusconi, tres veces primer ministro, eh, Mateo Salvini, eh, un referente de la derecha más marcada de Italia claro. eh, y la propia Giorgia Meloni. Augusto, querido, te agradecemos, te mandamos un abrazo. y